Que hacer. Ah, sí, Con olas todo. Ya me decían la está voy, a, voy a ingresar desde allí corriendo ¿Sí? <risa> Pero, ¿no? Hacemos ¿no? una columna Claro, la, el tipo de NBA o sea, claro, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo le va? Buen día ¿Qué dice? ¿Todo bien? Placer saludar. saludarlo, creo que la novela se va a terminar ya en Wisterman Debe terminar en las próximas horas ¿Cuánto queda para la Just novela? Cheskini está aquí en La Paz, quiere hablar con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol El presidente no le ha dado la entrevista Y no creo que lo reciba Ah, está acá. Claro, está llorando. Ayer, ayer escapó. Llegaron hasta su, a su casa. ¿no? ¿no? Y había otra columna de gente no. que lo estaba esperando eh, en la casa de su padre. Al final la familia no tiene nada que ver en este no, pues, tema. ¿no? Eh, él se metió a algo que, que no sabe, que desconoce. Y yo es no sé no cuáles serán los motivos que lo impulsaron a tomar esa decisión de hacerse cargo de una institución. A mí me comentaron que había gente que iba a prestar dinero. Pero yo no voy a ser presidente de un club... Eh, y sin llevar un mango, ¿no? Ni, ¿no? tenía ni pago a mineral este. Claro. Complicado. Ofreció, leía, ya lo decía ayer, ofreció dos mil dólares, ¿no? Dos mil dólares. Pero para repartir entre, creo que son como 30, 80 más o menos salía. Entonces le dijeron, una tapa más grande que su marina. Así, así Claro. Ahora, eh, ya parte de la directiva de... Sofía Han renunciado a... dos, ya se bajaron dos del barco. Pero las protestas así estaban. Se fueron hasta el domicilio anoche para posibilitar que se vaya este señor. Soria puede jugar con todo, menos con Billy Sermán. Que, que se meta en eso tupu, ¿no? en su cabeza. No vas a jugar con Billy Sermán y... sus denuncias personalmente no, esto no puede seguir así que, que sea caballero y que se vaya por favor le estamos pidiendo de buena manera luego que se atenga a las consecuencias o renuncia o lo no hacemos renunciar corta una protesta pacífica no sí, estamos modos sí, tenemos información no está acá por si acaso ya se ha ido ya, ya ha escapado en taxi o sea no está en vano no esta renuncia es simbólico queremos que, que, que la gente sepa que no lo queremos en club Sí, señor, nosotros vamos a estar aquí haciendo vigilia pacífica no vamos a molestar a los vecinos, simplemente queremos esperar si algún rato va a venir el señor Garisori a dar la cara al hinchada. Nada más queremos entregarle la carta en su cara y que en su cara nos diga que va a poner la plata y si no que se vaya ya no ¡Denuncia! y se va a ir que no tiene ni un peso. Tiene que irse. no vamos a molestar a los vecinos, no vamos a molestar a nadie, estamos aquí pacíficamente y vamos a estar, si tenemos que estar toda la noche, lo vamos a estar, pero no vamos a molestar a nadie. ¿Estamos sí, sí. en eso de acuerdo. Ya, ya. Va a ser pacífico, ¿Van a permanecer aquí oficial de todas sí, vamos maneras? Estar, vamos a estar acá y vamos a esperar también que cumplan lo que han dicho de que no va a venir. ¿Oficial qué recomendación le daría a la hinchada? Bueno, que todo pues, se eh, tiene que hablar, eh, no, no, no podemos seguir a las manos o alguna cosa que pueda atentar contra la salud o, alguna, o, la, o la estructura de las, las villanas. La intención, la, la intención es eso, ¿no? Claro, agresión, claro, siempre es, evitar que... y evitar que haya algún enfrentamiento o una escasez. ¿Se van a retirar van bueno, a permanecer. Vamos a esperar acá, vamos a ver. Ahí están los gritos desesperados porque se vaya este sujeto que no ha hecho absolutamente nada. Dice que invirtió un millón, aquí le mostramos 800.000, sin contar recaudaciones, sin contar una serie de cosas. Se han puesto un peso. En su momento, después, ah, anoche en el programa hablamos con Mario Guamán, con el ingeniero, porque es el único que podría hacerse cargo con un grupo de personas. Está dispuesto. Está dispuesto. Está dispuesto. Está dispuesto. Pero, es más, bueno. ya lanzó una especie de plan de salvataje. Hay que solucionar un mes de sueldo para que el plantel vuelva. Ya ya se había hablado con el técnico, el chileno, que está dispuesto a negociar. Porque por eso no se pueden inscribir jugadores. El pato también. El pato no quiere bajarle un peso a la deuda. Así de esa manera. Yo sé que toda la gente cobra lo que tiene que cobrar. Pero a veces preferir un mal arreglo que, que un buen juicio. Exacto. Ahora, uh -huh. de repente... Eh... ¿No está dispuesto con la actual administración? No, no, no, con la nueva, ya se habló con él, ya, ah, anoche lo, lo, lo dio a conocer. Además, ese equipo hay que traer siquiera, dijo, ocho jugadores para poder armarlo, para salvar. Está partiendo con menos seis puntos, ¿no? Complicado. Entonces, es muy complicado. Primero salvar el descenso, pero primero hay que salvarle la vida a este. Y parece que el señor Soria, no, este es como, ¿te acordás ese desgraciado que se inmoló? ...con la secta de seguidores en los Estados Unidos, ¿no? Mm. Este sí. se quiere inmolar con el club que no es de él, ¿no? Ahora Cada vez le quedan menos seguidores, ¿no? Porque bueno, ya, ya ha aquí. habido un alcahueterío terrible. Ahora, los acá. burkas han alcahueteado a cuenta de viajes de la Copa Libertadores de América... Eh, ...cuando hicieron el edificio, ¿quién fue el que hizo los muebles? Gente vinculada allí a ellos mismos. Eh, entonces se han venido aprovechando el tema... Eh, pases VIP, ¿te acuerdas para ir al estadio? O no sea, acuerdo. nada es por nada. ¿Y, ahora? y las entradas que las compraban en 10 pesos las vendían en 30. De eso han vivido todos estos, estos insanos, ¿no? Ahora eh, Soria está acá, esperando justamente reunirse con el presidente de la federación. Lo sí, recibirán. Sí. Mirá, no. mirá las pancartas que están saliendo. A ver. Esas son las pancartas que hay en la ciudad de Cochabamba. ¿Estos pegaron dónde? ¿En su casa o, esto han o pegado en el en su casa, han pegado en, en todo lado. Ahora, ¿Y mirad? qué tiene que ver Pastén en el, sí, todo esto? Porque no ahí a un ladito veo Pastén... Falso profeta, dice, la mentira se te acabó. Pastén HDP, dice, Soria, mentiste a los... Tengo nada que ver, ¿no? Eh, debe ser que la, la señora es la que me ha, de, me ha pedido, por favor, que lo, lo pongan eso pero, allí. Ah. Pero bueno, eso es parte de, del oficio, ¿no? Eh... Pero y así se han venido multiplicando los pedidos. Pero este es un tema, es un alcahueterío que viene. Y que tiene que ver también con muchos colegas, ¿no? O sea, a veces no. Nosotros, por ejemplo, eh, Yucra está perseguido. Los Urca, donde lo piden lo van a, lo van a pegar. Ya lo, lo han correteado muchas veces. Ahí tú ves un maltrato hacia los programas deportivos. Y que el círculo de periodistas deportivos no hace absolutamente nada. El círculo de periodistas a nivel nacional no hace nada. Es el único que le interesa es viajar, pasarlo bien. El de aquí... No hay elecciones, hace no sé cuántos años que dieron haber ido. Entonces, esto está manipulado el tema. O sea, cuando nos afecta a nosotros, los que no comulgamos con las ideas de estos... ¿Eh? No hay ningún voto de apoyo a, al trabajo periodístico. Pero cuando alguno de los alcahuetes que se manejan en sus círculos sociales de ellos, alguien lo ofende, uh, sacan los comunicados, salen a defender y se ragan la vestidura. ¿Eso está hablando del periodismo deportivo? Sí, estoy ¿no? hablando del periodismo ah, deportivo. Ah, pues del periodismo boliviano. No, no. Es, es casi esas, igual. Es casi lo mismo. O sea, nadie te protege. Hombre, yo he sido el primer periodista que he sido... Eh, a mí me llevaron a un juicio, fui enjuiciado, ¿ya? Es más, yo tengo condena. ¿Usted cree que alguien dijo algo? El, el, el incapaz del presidente del círculo de periodistas deportivos, ¿sabes lo que mandó ese día cuando los pacos me estaban llevando preso? Que no me llevaron todavía con una orden que había caducado, había caducado una orden de aprehensión para una presentación. Salió a decir que, que la justicia se encargue de ver este tema ¿te podés cuenta estos lacayos de en ese entonces del finado de la Federación Boliviana de Fútbol que estaban de alcahuete esa cuenta de viajes? todo es, es eso así que no no cuando ustedes salieron a hablar ayer de lo que le pasó a nuestra periodista por favor, eso nos pasa a nosotros todos los días en Santa Cruz nuestro periodista al presidente de Blumen, ese otro incapaz eh, no lo dejan entrar al estadio ¿por sí. qué? porque el chico dijo que no quería hacer más de Blumen y le rompió el carnet ese es el carnet que él había comprado. No tiene nada que ver con un carnet que tiene que ver con, con lo que nos da el círculo de periodistas deportivos para hacer nuestro trabajo. Periodista titulado, en universidad, todo. Y no lo dejan entrar en Blooming. O sea, lo que pasó con la chica es parte del oficio. Ya, Y es más que, que nosotros aquí comulgamos, no con las ideas de estos. Entonces, es normal. Falta También. que te agarren a puntazo a vos, te peguen dos puñaladas y van a decir que tenías un amante y que el marido del amante te apuñaló. Así lo van a tergiversar. Mm. Mm, que... No, no, no. Es así. Entonces, eh, eh, yo creo que hoy se tienen que ir. Bueno, hoy la novela acabaría. Tal vez... Eh, Él está aquí, quiere hablar con el presidente. Y, no, no, y ¿Desde no, no, acá será siento... la carta o no? No, no, no sé. Este no vuelve para Cochabamba, por lo menos. 15 no. o 20 días. Claro, va a tener que de acá directo un vuelo a otro lado. No sé. refugiarse por acá. Si le alcanzará la plata para hacer eso, ¿no? no pero eso es lo, lo que pasa. Yo sé que usted tiene que hacer. Sí. ¿Sí? Eh, le presento este strong que se fue a Argentina ayer. ¿Y qué pasó? ¿A, a, ¿A entrenar? A jugar. A Estoy soltando un poco las piernas ahora, que venimos trabajando duro. Y, y bueno, ahora con estos amistosos que, que están planificados, esperemos seguir eh, adoptando la idea del entrenador y, y, y ¿no? conformando el grupo que que estamos muy unidos y, y con ganas de que empiece el, el torneo ya. Dos rivales que van a ser exigentes, eh, primero Atlético Tucumán y luego Gimnasia de Jujuy. Sí, sí, rivales exigentes, rivales lindos para, para medirse, una buena medida para, para nosotros y, y bueno, esperemos que, que salga todo bien y que volvamos con, con, la, con la satisfacción de, de haber hecho cosas buenas y, y emprender el torneo en, en un buen nivel. No, yo creo que, que tratar de buscar el... El mayor beneficio para nosotros, que nos sirva de mucho, sabemos que estos partidos internacionales nos va a servir de mucho para, para bueno, tanto la, la, la Liga como, como la Copa de Libertadores. ¿Cómo lo ves, Atlético Tucumán, al Gimnasio de de Cujuy? No, son rivales eh, muy buenos ¿no? por todo lo que hizo Atlético Tucumán el anterior, el anterior año y bueno, eh, nos va a servir de mucho. Me imagino, Jaime preparándose para la Copa Libertadores, esto lo entiendo de la mejor manera. ¿no? Sí, como te digo, nos va a servir mucho tener este dos internacional y estos partidos con, con esta calidad de, de equipos. Y con la Colorado Colorado esta historia se ha terminado, lo hemos hecho un rapidín, se llama. Sí, un rapidín rapidín de hoy me tengo que ir Sí, antes. Sí, sí, sí, no hay problema. Eh, esperemos que la novela se termine hoy. Bien. Ojalá, Dios quiera, una y media, el próximo capítulo de la novela. La novela... Sí. El Yeschini. Y Yeschini, y bueno, habrá que buscarle algún título. Más. El amoroso, el Jeschini, son todos personajes ficticios... ...que se asemejan a una realidad triste... ...que está viviendo en la institución cochabambina. Es muy triste lo que le pasa a Wisterman. Y si no se va a este tipo hoy... ...se va a inmolar con una de las más grandes instituciones... ...y es realmente una pena. Y el problema es que le echan la culpa a otros de este mal manejo. Nueve millones de dólares. Que alguien me diga, seis es el otro que hasta ahora da cuenta está sentado en su casa tranquilo. Y este 3, que corretea porque no tiene un banco Tremendo. Un placer, que le vaya muy bien. 13.30 entonces, si y a las la 21, vigila. y mañana cerca a las 10. Si Dios quiere. Estuvo junto a nosotros Juan Pastén, 10 de la mañana, 42 minutos, nos vamos a una pausa, y al volver tenemos más.